Hola, pues hoy nos dio un poco de flojera y compramos un pollo rostizado, pollito rostizado, porque aquí, fíjense el tamaño del pollo, 8 euros, no me acuerdo cuánto cuesta en México, pero 8 euros un pollito, miren el tamaño de la piernita, 8 euros un pollo rostizado y no es de los más caros, pero con lo que nos queda, yo pensé que mañana puedo hacer unas tortitas eh, de pollo, les voy a poner champiñones y voy a, a ponerle un poco de pan molido, un huevito para que amarre bien, que en realidad tampoco haría falta, pero bueno. Y con esta, con esta recetita, que es súper fácil, que se puede hacer en muy poquito tiempo y sobre todo como es con restos de otra comida, nos ayuda a ahorrar. Estamos ya en el día 2 para preparar. Las tortitas de pollo de las que hablamos ayer. Aquí tengo el pollo deshebrado, que la verdad es que rinde bastante. Tengo champiñones, tengo pan molido, tengo un huevito, tengo especias, tengo cebolla. La cebolla la vamos a poner ahí directamente. Eh, y aquí tengo, para el caldillo, mira acércate, para el caldillo, Eso, más cerca. Tengo cinco jitomates o tomates de este tamaño ¿okay? lo dejé este para que vieran el tamaño esto es para la para la salsa donde los vamos a a poner entonces 5 jitomates esto va a ir eh, escondido porque a los niños no les gusta entonces el pimiento lo metemos ahí eso te lo recomiendo si tienes niños que no quieren comer más que el pollo se escucha bien que no quieren comer más que el pollo o el huevo y no quieren comer verduritas esta es una buena manera de esconderles la verdura entonces metes ahí el pimiento esto es el equivalente a una zanahoria bueno, es una zanahoria de hecho esto va a ser para eh, y tengo dos tres ajos tres ajitos porque me gusta que quede con muy buen sabor tengo aquí media cebolla que va ahí entera también y lo voy a poner un poquito de chile porque si no luego los niños y esta señora no comen, <ríe> les pica demasiado. Entonces, en este caso, si tú tienes una licuadora, maravilloso, lo puedes poner ahí directamente. Yo lo tengo que hacer con este o con, el, o con el robot de cocina, pero en este caso no vale la pena. Le voy a echar un poco de sal, no demasiada, más vale que le falte a que le sobre. Entonces le echo su salecita y al rato yo creo que le voy a poner un poquito de comino voy a moler esto bueno, aquí es el resultado ya de, de lo que molimos hicimos un puré que va a ser un caldillo si se dan cuenta como tiene ahí estas cosas eh, zanahoria, pimiento pues queda un poquito más espeso ¿Ven? y esto así directamente se va al fuego nosotros tenemos aquí la fortuna de tener gas pero normalmente en España no se usa gas se usa casi siempre eh, como esta que es de la eléctrica eh, o se usa eh, vitrocerámica, que es como esto, pero más moderno, o se usa la placa de inducción. Bueno, eso ya lo tenemos listo por un lado. Ahora por el otro lado vamos a hacer las tortitas, ¿no? Eso se va a ir ahí <coughs> calentando poco a poco. Van a ver qué rico está. Al final la probamos otra vez de, de sal a ver, qué, a ver qué tal va. Bueno, aquí yo le voy a poner. Teníamos, ¿cuántos champiñones, champiñones eran? Cuatro. cuatro. champiñones, pero grandes. Eh, casi, casi como el tamaño de esto. Entonces, pues unos 8 champiñones, algo así. De peso será 100 gramitos de champiñones, algo así más o menos. Entonces, bueno, van para adentro los champiñones. Tenemos aquí eh, cebolla ya picada. La cebolla. Tenemos un ajito. El ajito a mí me gusta ponerlo así. Pero si no tienen un, una prensa de ajos pues lo pueden picar simplemente. Pero a mí me gusta así porque le da muy buen sabor. Tienes ahí el ajito. Lo que sobra, se lo echas también. Es importante. No hay que desperdiciar el ajo. El ajo es buenísimo para la situación un antibiótico natural, todo lo que ya te contó tu mamá y tu abuelita, es cierto. <ríe> le echamos ahora un huevito simplemente para que aglutine todo esto y eh, luego le vamos a poner un poquito de, de, de pan movido, que aquí le dicen pan rallado. Si tienes una licuadora, la verdad es que ya viste cómo me costó más trabajo con este aparatito hacer la, la, el molido de la salsa entonces si tienes una licuadora mucho mejor yo creo que voy a necesitar otro huevo porque veo un poquito un poquito separado esto todavía Así. y este es el tercer huevo que me faltó entonces bueno corregimos ahí la la receta en vez de dos huevos van a ser tres huevos. ¿Mm? Revolvemos bien para que esto tenga textura de tortita realmente. Si fuera solo el pollo, sería mucho más fácil porque no abulta tanto el champiñón. Si sí abulta un poquito más, entonces como es seco requiere un poquito más de humedad yo creo que así y un poquito de pan molido nada más para que aglutine un poquito mejor unos tres cucharadas aproximadamente de pan molido Ah, la sal no le hemos puesto la sal Ajá, perfecto Volvemos ese pollito que se quiere escapar tanto así de sal, una media cucharadita de sal, mejor que le falta que le sobre, hierbas, hierbas eh, provenzal, estilo provenzal, así generoso, una media cucharadita también, aprox, y esto ya está listo para hacer las tortitas, lo vamos a dejar reposar un poquito, y me voy a ir preparando para hacer las tortitas, ponerlas en el sartén. Y esto va a quedar buenísimo. Mientras le echamos un ojito aquí a la salsa que ya está empezando a, a sazonarse. Voy a probar de sal, a ver cómo está. Falta sal. a otra cucharadita de sal cucharadita, ¿eh? no cucharada como la que usas para remover el café o la de té le dicen eh, teaspoon cucharada de té y si se fijan aquí, miren lo espesito que está, al rato si quieren ponerle un poquito más de agua está bien, pero primero que se sazone así y ahí tiene los ingredientes secretos nutritivos, lleno de fibra, de vitaminas, maravillosa. En un ratito continuamos. Estamos listos para empezar a freír las tortitas. Eh, lo primero que hay que hacer pues, es echar aceite. Sin exagerar, no las queremos deep fry, las queremos simplemente fritas, cocidas. Yo aquí me puse un platito con agua, para que la mezcla no se me pegue en las manos y una vez que empiece a freírse esto ya no se van a, a deshacer a lo mejor al principio cuesta un poquito el trabajo agarrarlas pero luego ya quedan bien sin problema como ven aquí la salsita está en plena ebullición eh, al principio ustedes pueden pensar que tiene mucha cebolla yo le pongo media cebolla y dos ajos para esta cantidad de, de jitomates jitomatito espera o tomate espera eh, pero a mí me gusta mucho porque le da muy buen sabor y en el momento en que empieza a hervir, en el que se empieza a sazonar, ya no pica, no, no te da sabor picante. Yo siempre he considerado que echarle bicarbonato para que se le quite la acidez tanto al jitomate, tomate rojo, como al verde, es un error. A mí justamente lo que me gusta es que sepa así. Estamos ya listos para preparar las tortitas. Hay que mojarse un poquitito las manos con la cuchara, te ayudas. haces una tortita del tamaño que tú quieras yo creo que así está perfecta y con cuidado se pone el aceite si quieres puedes picar un poquito más más fino el champiñón para que no te cueste para que no eh, cueste tanto integrarlo ves porque aquí quedan los pedazos grandes de champiñón entonces probablemente sería mejor un poquito más finito. Como todo esto ya está prácticamente cocido, el champiñón no hace falta ni siquiera cocerlo. Ya sabes que lo puedes comer crudo en ensalada también. Entonces, realmente aquí lo único que necesita un poquito de cocción es la cebolla y no es que la necesite, porque acuérdate que para los tacos también te la comes así <risa> cruda, ¿no? Entonces... Lo único que necesita cocción es el huevo. Bien. Mira qué bonito color, ¿eh? Aquí se ven ricas. Otra con mucho cuidado para no quemarte. Y ven, como ya empezó a freírse, ya nada se despega. A lo mejor ese champiñocito podría despegarse, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ya están las tortitas. Nos salieron en total 12 tortitas. Nos vamos a ir sacando. De, hay que poner siempre un papel eh, absorbente debajo para que chupe el exceso de, de aceite que aunque es un uh, aceite de girasol mejor no comer tanta tanta grasa ¿no? ponemos otra capa de en, papel absorbente y así va a chupar también de la parte de arriba y de la de abajo de estas nuevas que estamos poniendo 12 tortitas y somos 3 carnívoros, o sea que nos toca de a 4 tortitas, que yo la verdad es que no creo que nos las vayamos a acabar. Ya está la salsa lista, ya están las tortitas aquí que chuparon, el, las servilletas chuparon el aceite y tenemos aquí la salsita caliente, las bañamos muy bien. Y yo le voy a poner unos chilitos, aquí extra, porque como mis hijos no comen chile, pero yo sí no olvido lo que es esto. Vamos a ver, a probar ya con chilito y todo. Buenísimas. Baratas y súper sencillas de hacer. Ahora que no hay que estar saliendo todo el tiempo, es importante re reutilizar todos los productos que tenemos en casa para no desperdiciar y para evitar ir afuera. Entonces, barato, sencillo, ideal para el confinamiento. Nos vemos la próxima.